Hola gente de Youtube estamos en un nuevo video para el canal y este video será una CMR jugando Minecraft o sea un mouth and Keyboard sounds y eh, quería decirles antes de empezar este video que, que podrían ir a seguirme a Twitch porque estoy empezando a hacer directos ya que como me completó una nueva PC ahora puedo hacer directos de Minecraft y de, de varios juegos más Así que los espero en mi Twitch que estará en la descripción y lo pondré en la pantallita Y pues bueno, y sin nada más que decir, comencemos con este video Y bueno, esto fue el video, espero que les haya gustado. No se olviden de compartir el video, seguirme en Twitch y todo eso, seguirme en YouTube. Y pues bueno, espero que les haya gustado las MR del mouse y del teclado. Y pues sin nada más que decir, nos vemos. Adiós.